Primero Buenas tardes Buenas tardes Y, y este, es el, este es el quinto disco que estamos haciendo con Martín y nos costó, eh, eh, es el primero que tiene esta, esta sonoridad como rockera uh -huh. y, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo porque los discos anteriores eran muy diferentes a, a esta sonoridad, ¿no? Y, y, y, y nos pareció que Martín había hecho justo un cambio en su forma de, de cantar, y había y, y vino con un montón de canciones con la temática de temática mapuche, con su raíz mapuche, y, este, y nos pareció que, que el rock era la mejor forma de, de, de, encauzar, de, de encauzar exactamente esa, esa, esa energía, esas letras, esas poesías, esas canciones. Y creo, la, la, la temática... De, de nuestro pueblo, este, ya lo veníamos insinuando en los trabajos anteriores. Con Diego hemos hecho un, un long comeo en un disco que se llamó Gorrión Criollo. En, en el disco anterior, que es un disco doble, también aparece la temática de los mapuches en varias canciones. Este disco, bueno, es todo dedicado a, a nuestros ancestros. Eh, y como decía Diego, bueno, el vehículo fue el rock, ¿no? El vehículo musical. Yo a Diego lo he visto en vivo con esa faceta también solo y que es un repertorio amplio, pero claro, decían por ahí muchas veces más ligado a lo folclórico, a, a una eh, suavidad que también esta historia y estas palabras y estas canciones... Eh, no tiene, ¿no? Ha, ha habido y, y en el caso creo el disco es uno de los múltiples reflejos como también está pasando en la situación de Chile que venimos reflejando como aquí mismo en Argentina eh, con Santiago Maldonado y en los últimos años movidísimos en cuanto a la no solo la visibilización del pueblo mapuche sino un construir un sentido más activo, ¿no? Más, más de un presente. Eh, sí, totalmente. Hay... hay... Hace unos años que, que nuestro pueblo eh, está desilenciando nuestra historia. Esa es básicamente parte también, digamos, de, de este trabajo que hoy estamos presentando con ustedes. Es, como decía ayer a otro periodista, es un granito de arena a, a este, desilenciar de nuestra historia y acompañar los reclamos de, de nuestro pueblo mapuche. Reclamos que eso, se multiplican en lo político, lo territorial, lo espiritual, incluso también en este tiempo de pandemia que creo que todo el mundo no tuvo que... Que cambiar un montón de, de hábitos, y no sé, en el, en el plano de ambos, como músicos, eh, justamente sacar algo más rockero, que no era tanto lo que venían haciendo, ¿se, se cruzó como la chance de tocarlo o aprovecharon incluso esa virtualidad, ese, ese momento para, para proponer también esa, una, eh, un, que, que la grabación sea el, el soporte solamente? Mira, el disco lo eh, empezamos a hacer hace dos años más o menos, así que la parte, de, digamos, esta época de pandemia nos tocó en la, en la etapa más de mezcla, o sea que no fue tan traumático para, para finalizar el disco. Ah, toda la parte anterior, la preproducción, eh, la grabación, el, el disco son canciones de Martín, bueno, con algunos aportes míos también en, la, en las músicas de las canciones. Eh, hay un baterista que grabó acá en mi casa y después el resto lo toco todo yo lo grabé yo lo mezclé yo al disco este y también hago los coros o sea que toda esa parte eh, fue en la última en la etapa del año pasado Fue de en la etapa de la de nada de, de, de la pandemia este, así que para cuando, cuando entramos en esa etapa, este, ya teníamos todo lo musical resuelto. es, es el lugar, creo, también, y un, y un momento de, de la cultura que dio bastante para repensar, ¿no? El, el parar recitales, el pensar todo de una forma distinta. Eh, quiero preguntarles eso, ¿cómo, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo piensan también? Porque ya, ya hay una propuesta eh, conceptual, ¿no? Eh, de, distinta. Eh, y no sé cómo, eso, de vuelta, si les dan ganas de tocar o no, ya creen que es otra cosa distinta, que saldrían otras canciones. Eh, porque también esta cuestión de la pandemia evidencia esto, no de la sobreurbanización que hubo, de un montón de hábitos que capaz que incluso no hasta la gente que iba a escuchar recitales, y a mí me ha pasado también como músico, no de repente caes un lugar y que la gente no fue a escuchar música y venía con ciertas disputas también, ese es lugar de la presencialidad en, en, en, la, en las bandas, en los proyectos. Tocar, este, para mí es, es cerrar un ciclo, tocar cierra el ciclo de, de, de la música, bien bueno eh, para... Para mí, que trabajo bastante de tocar, fue Bravo el año pasado. Recién volví a tocar el sábado pasado con Carolina Peregriti en el CCK. Y fue el primer show en una Este, Así que sí, ganas de tocar, seguro, nos encantaría. Pero bueno, hay que ver cómo se van desarrollando ¿no? las, los, las cuestiones. Muchos penis y la mien de, del sur... Eh. Nos están ayudando también con, con la difusión. Y bueno, a medida que, que podamos saliendo de esta pandemia, por supuesto que haremos eh, eh, algunas presentaciones para, para presentarlo en principio. no Hay un montón de mapuches que somos anónimos o que tuvimos a, apellidos de, de amestizados que se han ido perdiendo y vos justo tenés ese ese elemento, y otro que ahora justo capaz que no, capaz que sí, no sé si querrás profundizar, porque también el caso de, de tu paso por eh, la guerra de Malvinas, una do, dos ejes no de, de una historia de lucha, pero de la lucha explícita, no solo la lucha simbólica, <risa> claro. que también por ahí desde los medios de comunicación eh, es como, como clave una, una lucha física, una lucha eh, de, de generaciones. Hablando de, de apellido apellido bueno, nosotros... Hemos podido conservar, ¿no es cierto?, el, el apellido. Para los oyentes, eh, les cuento, mi abuelo fue un bronco, un cacique, un mapuche que, que vino, cruzó la cordillera, eh, él nació en Cautín, nació en lo que hoy es Chile, eh, y se estableció en las Pampas Argentinas. Eh, bueno... De, él terminó por eso en, en, en la isla Martín García, la isla Martín García, que fue uno de los primeros campos de concentración del Estado argentino, es cierto? Sí. Sí. Eh, como consecuencia de esto, también eh, de, de la campaña del desierto, estoy hablando, perdió las tierras donde vivía en, en Laguna Verde, provincia de Buenos Aires. Esas tierras pasaron en, prim, en primer instancia a manos de la familia Alcina y posteriormente eh, a otras a otras familias. Este, desde entonces, bueno, lo, los raniqueos no hemos podido volver en, en comunidad. Eh, desde entonces nací, nacimos este, en las ciudades, como le como tocó a mi padre, eh, como me tocó a mí. Y, eh, pero bueno, esto, esta historia está, está muy presente. Este disco, Somos Indios, creo, eh, que refleja eh, esta problemática del mapuche, digamos, que ha tenido que vivir en, en las ciudades, cómo se ha tenido que acomodar. Hay un tema que no sé si lo tendrán para pasar hoy, que se llama Somos Indios, que justamente habla de eso. Hay un poema eh, emblemático, un poema que que ha caminado mucho, de, de Mapurbe, que es un poeta mapuche que vive en Chile, eh, donde también, digamos, cuenta la, la problemática de los llamados mapurbes. Él, él acuñó ese, esa palabra para nombrar a los mapuches que nacimos en, en las ciudades. Qué bien, eh, veía también, eh, respecto a esto que estás hablando, lo que fue una búsqueda también de, de conectar con esos orígenes, con esos ancestros, y cómo es desde acá, desde esta ciudad que tal vez hay un poco menos, o sea, no quiere decir que no haya, porque sabemos que hay muchos mapuches y mapuchas, que mapuches que viven acá en la ciudad de La Plata, pero también, eh, me imagino tu, tus viajes y, y con la música también, cómo ha sido esa, ese recorrido. Es viajar cada vez que puedo y cada vez que lo hago al sur, es eh, contactarme con los peñis y la mien, este, de distintas comunidades, artistas, eh, peñis que se dedican a la construcción de instrumentos, eh, y ir formándome con, con el paso de los años eh, en, en nuestra espiritualidad y en nuestra historia. Y bueno, acompañar todo eso también este, con una bibliografía importante, bueno que se ha ido sumando a lo largo de, de los años, este, que ayuda a todo este proceso de formación, uh -huh. el cual, digamos, se transita y no se termina nunca. Porque nuestra historia que ha sido silenciada, digamos, bueno, nosotros hemos tenido que ir a, a rastrear en, en los orígenes, porque muchas de nuestras familias eso, eso no se transmitió. ¿no es cierto?, nuestros mayores por distintos motivos se llamaron a, a silencio y, y bueno, nos ha tocado a nosotros, quizá como dijo Carl Fulcura, que, ¿no? aquella frase, me levantaré en, en los hijos de mis hijos, y bueno, a nosotros nos ha tocado eso, de a poquito, ¿no es cierto?, nos estamos levantando cada uno desde su lugar, en nuestro, la música. Este es un disco que encararon de forma rockera, formato de guitarras eléctricas, batería, sí. volumen. Eh, y Están las otras facetas, ¿no? De otros sonidos más suaves. ¿Cómo, cómo ves o cómo venís escuchando esa, esa cara del folclore? Eh, porque personalmente veía que también los últimos años estaban dejando bastante de lado, ¿no? Se estaba creciendo mucho la faceta más electrónica, como que la forma de escucha... Eh, la veía como, como difícil de encontrar y no sé cómo, en tu caso, cómo, cómo la, la sentís y si se está por venir algunas otras grabaciones. Bueno, mirá, eh, primero, eh, el rock, siempre siempre llevé el rock adentro mío, siempre me encantó el rock muy chiquito. Yo creo que, y también tuve mucho del folclore por el por mi, por mi, por lado de mi padre, y cuando me voy a vivir a Buenos Aires, que me voy a trabajar, estamos hablando del año Uf. <ríe> no, 92, 93, este, me tuve que hacer a, a, a las necesidades de lo que me daba trabajo en algún momento. Claro. Entonces yo cambié la guitarra eléctrica por la criolla. Este. Y. Y ahí empecé, bueno, yo laburé con muchísima gente del folclore. De hecho, con Carolina Perlitti sigo haciendo folclore de la forma más tradicional, con una guitarra criolla sola. Pero eh, para mí eh, fue un hermoso reencuentro con esta sonoridad. Yo me debía un disco, porque soy un amante de la distorsión, este, y me debía un disco de, de, con esta sonoridad que siempre el trabajo te lleva por otros rumbos, ojo, me encanta, estoy feliz de todo lo que hice, estoy eh, contentísimo con lo que hice con Cristian Herrero, lo que hice con Lidia Borda, eh, pero también fue un poco de adaptación a lo que necesitaba para trabajar. Yo creo que si el chiquito hubiese tenido la oportunidad de, de, de, de chiquito no, de chiquito, de joven, es decir, de, de hacer rock y, y hubiese trabajado de eso, creo que no hubiese dejado nunca la eléctrica en estos eh, cruces que ha tenido con el rock porque él además ha dicho rock a, a su manera, digamos, con la reple es un lenguaje sí, de, es el, todo, de rock sí. pero además ha tocado digamos con eh, con uno de los padres del, del rock argentino que es Morris, ah, sí, no es. entonces digamos hay un eh, disco grabado mío ah, con Morris que son los 10 grandes éxitos regrabados eh, sí, eh, eh, digamos que este es el primer disco de rock que hago como a mí me gusta, ¿no? Eh, muchas veces cuando tocas para alguien o tocas en un grupo donde se, las decisiones no las toma uno, eh, cosa que está muy bien, eh, se, no termina siendo exactamente como uno querría. Y acá, bueno, me tomé el tiempo, porque también eso fue parte del, del tiempo que nos llevó a hacer el disco buscar, bueno Martín sabe, o me dediqué mucho a buscar las sonoridades de la guitarra, la distorsión, qué guitarra, este, y la verdad que para mí es como un puntapié, dejar todo un poco lo que vos me decías, Sebastián, que es que este, eh, eh, seguramente vas a ver otros discos con estas sonoridades y seguramente de este mismo dúo, porque nos parece que es una. Y nos queda, nos queda, o sea. Creo que más conmigo con las canas que ya tenemos. <risa> Unos últimos años en que está el decir abiertamente, ¿no? La historia mapuche, yo la he encontrado y me he asombrado encontrándola en la música electrónica, por ejemplo. Incluso hasta en reggaetón. Claro. Que llegue en forma de rock es otra baraja más de que realmente, eso, que estamos acá, que, que vamos a seguir estando y que hay algo... Que, que excede también a ese viejo prejuicio o no, que ha tenido sus ideas y vueltas en torno al sonido rock, no de por ahí un cromañón que también eh, propiciaba mucho eh, un, una fiesta porque sí, y un encontrar, o que siempre hubo y siempre va a haber eh, canciones que llevan algo más, una, una historia, una emoción, una espiritualidad, en este caso todas condensadas ya con un nombre, eh, que, que es esta dupla que, que han construido. Yo creo que esta es la manera más franca, más verdadera eh, que hemos encontrado para transmitir eh, esto, ¿no? esto que tiene que ver con nuestra espiritualidad y con nuestra historia. Eh, yo respeto obviamente mucho y, y, y aprendo de aquellos peñis también que cantan y digamos, nuestros talleres, eh, nuestra música ancestral. ¿no es cierto? Y lo hacen muy bien. Eh, yo de hecho cada tanto lo hago, lo hago diariamente, eh, pero esta es la manera, digamos, más, más verdadera, porque eh, en mi caso soy un chico que ha nacido en, en, en la ciudad y, y también tengo otras formaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, bueno. Eh, sí, igual... Well, ahí, y... ahí va. Igual siempre donde, si viene de las raíces y de lo que te nace, siempre va a ser eh, lo verdadero. Eh, cuando lo escuchaba le, le decía a Seba, eh, esto más Mapu no puede ser porque hasta en, hasta en el sonido del, del rock suena como bien, eh, suena una cosa muy Mapu. No, no sé cómo o sea, explicarla porque yo también soy del sur, capaz que... Pero, que me, me, sí, pero hay como... como la apreciación? No, por favor. Eh, eh, yo quería agregar algo que, que en realidad este, lo, lo dijo también Martín. Está muy bien, está, y yo soy un admirador también de, la, de lo tradicional, de hecho del folclore, vuelvo a hablarles de lo que hago con Carolina Pereriti, ahí hago la, la música en su forma más tradicional, soy un admirador. Pero me parece que... Eh, el, el, el rock pasó, uno no puede, o sea, entonces hay que buscar las formas de, de unir esas dos cosas que son una realidad, ¿no? O sea, está bien mantener lo tradicional, pero hay un lugar en donde se tiene que encontrar con lo que sucede en el mundo, ¿no?